¿Qué es todo esto? ¿Para qué sirven estas letras? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín, de Finca Studios, y hoy vamos a hablar sobre los diferentes conjuntos numéricos. Quédate en este video si quieres saber cuáles son y para qué nos sirven. Para empezar a hablar de los diferentes conjuntos numéricos, quiero contarles que un conjunto es una colección de objetos. Podemos imaginarlo como una gran bolsa con o sin elementos. Por ejemplo, el conjunto P, que está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. O podemos tener el conjunto S, que en este caso es vacío. Empezaremos con el conjunto de los naturales o el conjunto N. Este conjunto está formado por todos los números que utilizamos para contar. Por ejemplo, el 0 cuando no hay nada, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Comienza en 0 o en 1 dependiendo del autor y es infinito. El conjunto de los enteros o conjunto Z está formado por todos los naturales recién vistos, además de todos los opuestos a estos. Por ejemplo, un día de verano podemos encontrar que hay 30 grados Celsius. Esto quiere decir que hay más 30 grados. En cambio, un día de mucho frío nos pueden decir que hay 5 grados bajo cero. Y lo que nos están diciendo es que hay menos 5 grados Celsius. Otro ejemplo podría ser cuando jugamos a la conga y cortamos con menos 10. Ahora les toca los racionales. Este conjunto se denota con la letra Q. Dentro de él vamos a encontrar a todos los enteros recién vistos. Además de todas las fracciones de la forma A sobre B con B distinto de cero. Veamos algunos ejemplos. El número 5 es un natural porque es mayor o igual que 0. Es entero porque no tiene decimales. Y es racional porque es el resultado de dividir 10 entre 2. Por otro lado el número 3 décimos es un racional porque es el resultado de dividir 3 entre 10. Pero no es entero y por lo tanto no es natural. Ahora vamos a hablar sobre el conjunto de los irracionales. Este conjunto generalmente se denota con la letra I, aunque no está totalmente aceptado. Dentro de él vamos a encontrar a todos los números que no pueden expresarse mediante fracción, es decir, todos los que no son racionales. Algunos ejemplos de los números irracionales más famosos son raíz de 2, el número pi, que es la relación del diámetro de una circunferencia con su perímetro. El número de oro, o el número de la proporción divina, que es aproximadamente 1,6, aunque tiene infinitos lugares después de la coma. También está el número de Neper o el número e, que es aproximadamente 2,71, aunque tiene también infinitos lugares después de la coma. Pero no te preocupes que lo vamos a ver más adelante. Estos números tienen en común que tienen infinitos lugares después de la coma, pero no siguen ningún orden periódico. Esta es la razón por la cual no pueden ser expresados mediante fracción, ya que sus decimales no siguen ningún orden lógico. Todos los conjuntos vistos anteriormente están incluidos dentro del conjunto más famoso de todos, el conjunto de los reales. En resumen, todo el número que conocemos va a estar incluido dentro de este conjunto. El conjunto de los reales es la unión de los racionales con los irracionales. También se puede ver a los números reales como la completación de los números racionales. Para ir terminando, quiero aclararles que existe otro conjunto denominado conjunto de los números complejos que incluye las raíces cuadradas de los números negativos, pero lo estudiaremos más adelante. Espero que les haya resultado interesante este tema que es tan importante para la matemática. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo. Muchas gracias por vernos de nuevo y los esperamos en los próximos videos.